Esta firma de este convenio hace que la Diputación de Pontevedra ¿no? pues forme parte de los promotores en el territorio de llevar eh, el turismo inteligente a todos los destinos de esta provincia. Los lugares de menor tamaño y de menor potencia económica y técnica no podrían abordarlo si no fuera con las Diputaciones. En ese... Eh, buen criterio creo que tuvimos e impulsamos con las 22 diputaciones un grupo de trabajo eh, y sois el cabildo ayer eh, de Lanzarote y vosotros sois los primeros con los que hemos firmado eh, este proyecto de, de, de impulsar el modelo eh, desde las diputaciones que nos parece un actor esencial para que esto llegue a, a término. Creo que crear la red de destinos turísticos inteligentes por parte del Ministerio comandado por Segitur fue una extraordinaria idea y de hecho eh, se puede comprobar que lo fue porque de forma inmediata el mundo local se sumó de una forma muy mayoritaria a esa red también las grandes empresas tecnológicas que lo vieron como un instrumento necesario y fundamental para modernizar un sector que es tan importante en nuestro país, que genera tanta actividad económica, que genera tanto crecimiento, que genera tanto empleo.